Hola amigos de youtube, ya estamos con un novio para este canal Ahí está, no nos encontramos, no No nos encontramos solo, pues estamos con Gira Hola Gira, ¿cómo estás? Hola Hola, ¿cómo estás? Dejen de, deje de pegarme ¡Eh! ¿Cómo va este juego? ¿Cómo es? Yo no sé nada, o sea, ¿qué se hace? Ok, pues en nuestro caso, dos van a ser los que se esconden, y uno es el buscador. El buscador tiene acá una espada chetadísima, y los que se esconden, nomás, eh, fuerza artificiales y un palo con empuje. Y bueno, ¿quién va a ser el, la primera víctima? ¿Quién va a ser el primera víctima? ¡Bueno, ya! ¡Me arriesgo! ¡Yo! ¡Yo voy a ser! ¡Ya, ya, dale! ¡Tira, tira, tira, tira! Dale, dale. No, no, A ver, vamos a ver. ¿Ya? ¡Eh! Es el mira, el no No, no, voy. No, no, Sí! ¡A la verdad! Mira, mira, si es cuenta. Mira, you que Mira, Mira, ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya uno. ya va a ya ya ya ya ya ya ya A ya ya ya ya ya ya ya a ya no, no ya No. ya ya A ya ya no ya no, no ya no. ya no. no, no, no, no, no, no pero como como paso por ahí como rayos paso por ahí ah, yes. liso, ya se caes muy lindo que de todo lugar uy uy acaba de pasar el no mira mira, ¿no? mira mira no sé que parece se un conejo mira se no conejo no lo que parece no no sé parece, no sí, no no no no no no no no qué no Oh madre mía, yo creo que ¡No! No! el obviamente va a un panda, es para mí. No, se mete, no que, no, que no, entre, que no entre ya, se queda, no. <risa> Ya, muerto Uno de... extra, extra. Uno de Rápido, lo han matado ya sí. Eh, ¿por qué me a mí? Creo que quiero a su dolor, sumulito Yo creo que me no, no ni mal, me ni como un conejo, que tiene no como un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 ¡Ya sé! Pero por dónde. Pero por acá, Johan... ¿Este no lo puedo decir, pero entra, entra, entra, mira, mira, mira, ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Y, un... y por último es el... ah, no, el penúltimo es el 5 y 9, ¡vamos! Uy, esto el que no se encuentran para nada ¿Es fácil? Ya lo voy a montar así de fácil, ¿por qué se ponen ahí? ¡Mira! ¡No! ¿También? ¿También? ¿También? ¿También? ¿También? ¡No es que no va a dar! ¡No es que me va a dar! Seguro el creador nuestro más paralizo, porque es muy parecido entre la cara No es lo que parece, no, no, no, no es lo que no, no. parece <risa> ¿Qué es es ahí? Eh, no lo sé, no lo sé. En los polares, en los polares, en este lugar. En los polares. ¿Quién será? ¡Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, no corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre! ¡c! ¡c! ¡Cor, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, ver! se otro Hola de Dios! pillo. No, vámonos, vámonos! vámonos Es el edificio. Oh, Mira qué pillas que escapamos otro señor, otro no Corre no, no. Es el edificio. Corre, mira, corre, No el edificio no. Corre, corre, corre! te ¡Muévete el... por ahí! ¡Muévense! ¡Pantas, oh, ¡Muévete! muévanse ¡Francas, muévete! vamos, vamos, no va a ¡No! ¡No, que a... no, no, ya salió! ¡Mira! Sube, ¡Sube, sube, sube! ¿Dónde están? ¿Dónde están? <risa> ¡Ahí hay un ¡Muévete! ¡No voy a ir a ¿Dónde están?! ¿Dónde estaremos? ¿Dónde estaremos? ¿Dónde dónde están? No los veo. Nos van a pillar, nos van a pillar. <risa> no, no, no se ha visto, no se ha visto. <risa> ¡Y los encontré! ¡Estamos no nosotros! ¡No somos nosotros, ¡No estamos nosotros! ¡Son no estatus! Somos estatus ah, sí, no. del mapa que ha puesto el creador. No, que pues ya viene, no. Hoy de length, pero no se puede subir. No, te doy, te doy, te doy. Oh, eh, no, eh. eh lo siento, ¡No! Los <risa> inviros. ¡No! Ni ¡No! ¡Se les ha ¡No se eh, ¡No se Me Pero ¡No, hay entrada, ¿cómo entro? ¿No? ¿Cómo me Hay como que una trampilla ahí, mira ¿Dónde? Eh, no, no, ya. no, no es una trampilla Pero ¿cómo rayos voy a pasar? No lo sé, Alec, tienes que buscar la forma No ¿Buscar qué? Buscar la forma, pero no lo veo Ahí están, ahí están los asquerosos Mira ¡Claro! Lo quiso ira Ahí puede entrar tu, al, al, acá por Ay, las trampillas. ¡Oh, ¡Sí, mira! ¡No! ¿qué? ¡No! ¡Se nos fue! ¡Asqueroso! ¡No! ¡Deleg, dale! ¡Deleg, ahí! ¡Asqueroso! ¡Deleg, dale ahí! ¡Deleg, lo que no sabes que, es que somos que policía <risa> vamos vamos ahí! ¡Deleg, ya ahí! Ya ¡Deleg, no lo sé, ¿dónde estaré? Es que no ya A ver, ya vamos. Una pista, ya vamos, una pista Eh, eh, una pista, me estoy congelando Ah, ya sé oso, dónde peor, estás ay, No sé qué mierda, que soy un oso, soy un oso No Déjame eh, peor, peor. No, fe, ¡No! Mm. Bueno, oiga, hoy no me toca pillar, así que ustedes van a pillar rapidísimo. Ya, ya ya ya ya Ya, Dejo. No. Dale, ya vas a ver, ya vas a ver. Ahora que no nada, Ya vas a ver quién no Ahí está. Ya cuento Uno, dos, ¡No! tres, cuatro, cinco. 4, 5, 6, 8, por si acaso, yo no cuento como de ley, yo no cuento como de ley. A mí me Daniel, de Daniel, de Daniel, de te juro, te juro que yo pensé no, uh, que Daniel, sí, no, no, uh, de Daniel, de Daniel, de Daniel, de Daniel, de Daniel, de de Daniel, de, acá, de, de ¡Muy sí, andas, no, la no, la no, tío? No, no. casa no puede, no puede ser? Oye, oye, oye, No, no, no yo, yo ya no me arriesgo por ti, Ya, ya yo, yo, yo, yo me quedo caído. ¿sí? No, pero no, no, Gira no, no, no, no, no, pero ya, no, ya no, no, no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 No, no, sí no, yo no, voy. no, no, ya no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no de nuevo, o sea, Leg, no te gustan los pandas, no, ¿Entonces por qué o sea, ya. No, es que ya, ya había ido con los pandas, pero, o sea, después siempre van con los pandas y no me convienen, o sea. Los, los pandas <risa> Un pandas se ser libre. te venden los pandas. Acá hay unos escondites que pueden ser, ah, ¿eh? no los he visto. Cárcel de Yavs y Alex, pero no de Lira. <risa> A ver, acá no está... Tal vez tenés que estar en la prisión, a ver... ¿Cómo no, no, no, no. No, no está? ¿Cómo estará? ¿Cómo estará? casa. La ¿De no no está... Ni siquiera... Ah, se nunca me encontrarás. No. Ah, ¡Ah, ¡Ah, esto! ya llega ya, no, no es no, lo más secreto que nunca supieron ¡No! ábrete sí, no no no Bueno no ¡Ya! no no no no no no no que no no no no no no no no con Gira, no no más no no Y eh, igualmente, ya yes, y Dele. Bueno, ahora, pues... Tienes que acostumbrarte a hacer nuestro saludo. Bueno, nuestra despedida, Dele, ¿cómo es Hasta la próxima. Hasta la próxima, y pues... Sí, ¡Chao! Chau. <risa> Ustedes, ¿ya? Ok, ya. Te ¿no? ya. ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¡Ja, no puede ser. ¿eh? <risa> es ese preciso momento.